¿Cómo están? Espero que estén súper bien el día de hoy eh, Hoy he grabado dos videos, no sé todavía cuál les voy a poner primero Ya que este se está haciendo viral de que justo ahorita De hecho les grabé un TikTok sobre este tema y también como que se hizo muy grande Entonces no lo sé, no sé, pero bueno El caso es que el que vean primero, pues si me ven con el mismo outfit es que grabé dos videos el mismo día Y qué bueno que mi pelo me está tapando porque me acabo de manchar eh, de pozole, porque pues comí pozole, ¿verdad? Entonces qué bueno que no lo pueden notar Pero si me siguen en Instagram, pues ya vieron Dónde están mis manchas Pero bueno, el día de hoy estoy Muy emocionada Porque les traigo un chismecito Paranormal que se anda dando Por Twitter, ¿ok? A este punto, pues ya en todos lados, o sea, no nada más en Twitter Pero está Muy interesante y el contexto Más, o sea, pero el video, o sea, es un chisme Completo, ya saben, o sea, video Contexto, todo, todo, todo entonces los traigo el día de hoy y ya estoy muy contenta Entonces bueno, vamos a ver de qué se trata Esto se dio en Buenos Aires, Argentina Y bueno, pues antes de comenzar, ya se la saben Suscríbanse antes de que comience este video Para que sean parte de la familia fantasmita Cada que yo suba un video, pues YouTube te notifique Recuerda que tienes que tener las notificaciones justo como está aquí Donde dice todas, ahí tienen que tener la campanita para cada que yo suba un video Pues YouTube te notifique. si no te notifica unos sí o no O a veces todos no Entonces bueno, yo les recomiendo eso y aquí van a estar apareciendo mis redes sociales, tengo Instagram, Facebook, TikTok y Twitter, ¿ok? Entonces ahí me pueden seguir para ver más contenido porque les digo, a veces hay casos chiquititos que nada más subo en TikTok o así como que en Facebook o Instagram o cosas así, entonces me pueden seguir por todos lados. Pero, pues, vamos a comenzar ya con este videito. Ok, entonces, como les dije, esto es un, un caso que literal se publicó hoy en la mañana y ha explotado muchísimo, o sea... Eh, de hecho, quien lo publicó fue una, me parece que es una reportera eh, Que se llama Paz Morel Kirno Y ella fue la que publicó, o bueno, la publicación original que yo vi es de ella A lo mejor ella no fue quien lo publicó primero, pero fue de donde yo lo vi ¿Ok? Entonces, bueno, ahí está Y, como les dije, esto se dio en un sanatorio llamado Y perdón si no lo pronuncio bien, pero en el sanatorio llamado Finochieto Finochieto a lo mejor no lo estoy pronunciando bien, en Buenos Aires, Argentina. Pero, ¿qué les parece si primero vemos el video y después les digo el contexto? Porque está espeluznante, así que adelante con el video. Okay, entonces ustedes ya lo vieron, ¿verdad? Como pueden ver, pues el, el vigilante pues está hablando con alguien, ¿verdad? Pero pues no se ve con quién, o sea, y ustedes preguntarán, ¿y qué? O sea, está como que practicando para cuando llegue alguien, ¿qué pasa? No, no, no, aquí les voy a contar todo el chisme. En, eh, les digo, ustedes vieron cómo las puertas se abren, empezando por ahí, esas puertas se abren solamente cuando el sensor detecta que una persona se acerca y son estas puertas automáticas, solamente pasa la persona y las puertas se vuelven a cerrar, cuando esto pasó eran las 3 de la mañana, ya sé, súper cliché, pero sí esto pasó justamente a las 3 de la mañana, entonces las puertas del sanatorio se abren, el guardia se ve como que ve a alguien, obviamente se para, se acerca, le toma los datos, todavía le abre la cinta pues para que pase... Eh, la vuelve a cerrar y eh, le explica todo, como que se ve que está hablando. Y si se fijaron, al final se ve como le ofrece como una silla de ruedas. Tiene una plática así como que de unos segundos. Y pues después como que vuelve a su puesto. Pero ¿por qué? O sea, ¿por qué está hablando solo? Pues el policía no está hablando solo. El policía realmente vio como entró una señora. Se acerca ahí a, a donde están pues los... Pues sí, los escritores donde él está Y como eran las 3 de la mañana, si se fijan Hay muchos más puestos ahí en, en, en la imagen Hay uno una escritora delante de él Luego está donde está el vigilante Y del lado izquierdo hay otras tres sillas ¿Verdad? Pero pues como son las 3 de la mañana Pues solamente está el vigilante del turno de la noche Entonces, pues ve, esta señora le toma los datos Y él comenta eh, que incluso le ofrece esa silla de ruedas Porque se veía como que la señora no pueda caminar bien pero la señora le dijo, no, no te preocupes, yo me meto caminando Y es cuando él dice, ah, bueno, entonces vuelve a acomodar la silla de ruedas en su lugar Como se ve en el video Y se vuelve a ir a su puesto O sea, sí está hablando con él Pero eso no es la peor parte Bueno, quitando el hecho de que pues no se ve nada en la imagen, algunas personas comentaban que si editaban un poco el, el video, si le ponían un poco más de efectos, se lograba ver como una sombra, sinceramente yo no lo logré ver, pero bueno, les digo, entonces eh, no, no termina ahí, ¿ok? El siguiente paso que tiene que hacer el policía ya que da ingreso a este, a este paciente es llamar desde su escritorio a los doctores y decirles que va alguien, ¿ok? Les a los doctores y les dice, oigan, ahí va una paciente, así, así, eh, ya va subiendo precisamente, ya le tomen los datos y ya puede seguir. Según explicó el policía, es que era una señora anciana, y que ella ya sabía que tenía que ir a la habitación 915. Entonces, pues, al ver como... O sea, ellos, los, los doctores se quedan así como... Al, al cuarto 915. Porque precisamente ahí había ya muerto una paciente antes. Entonces fue así como de que, ok, pues la esperamos acá arriba y pues ya le explicamos que la paciente ya murió o algo. Que de todos modos, como que a las 3 de la mañana es una hora extraña, ¿verdad? Como para visitar. Pero pues hay lugares donde puedes estar toda la noche, entrar y salir y demás. O sea, no, no hay como horarios. Generalmente es como que en los hospitales privados, por lo menos aquí en México, donde puedes ir y salir y cosas así. Y pues no hay horarios, según lo que sé. Pero bueno, entonces, eh, pues le, o sea, los doctores están esperando a que suba, pero pues nadie sube. Entonces pues le llaman al policía y le dicen, oye, yo creo que se regresó la señora porque pues por aquí nadie subió. Y el policía les dice, ¿cómo? O sea, ¿cómo así? Pues aquí no ha salido nadie, entonces, ¿dónde está? Entonces, bueno, se ponen a revisar y demás, y pues no había nadie. Entonces, es que ven el video para ver de qué está hablando el policía, ¿verdad? Ven el video y se dan cuenta de eso que ocurrió. Pero eso no es lo peor, o sea, cada, como que cada vez va empeorando esta situación. ¿Por qué? Pues ya que están haciendo estas investigaciones de a ver quién entró, o sea, por dónde subió, o se ve, a ver, o sea, necesitamos verla para buscarla en el hospital o lo que sea en el sanatorio y pues que no se ve nada, checan, porque ustedes recuerdan que en el video se ve perfectamente cómo el, el vigilante está pues anotando sus datos, ¿verdad? Eh, cuando revisan las anotaciones del policía, ok, leen el nombre, bla bla bla, ok, así se llama, pues precisamente, ¿se acuerdan que les había dicho que había muerto una señora justamente al, a la habitación donde ella iba? Pues el nombre que le dio al principio era de la persona que había fallecido, o sea, como si ella misma, o sea, ya había muerto la señora que entró, o sea, precisamente como el vigilante la describió, era la paciente que había muerto unas horas antes en el cuarto donde ella dijo que iba, ¿se ¿sí me entienden? O sea, es como si el ente se volvía a ingresar al hospital porque pues ya había muerto. Entonces, pues el policía básicamente recibió una visita de una paciente que había muerto, y, pues, como que, no sé, o sea, en algún, yo creo que, pues, si ahí fueron sus últimos minutos, pues, como que el, eh, su alma quedó ahí atrapada, entonces, pues, volvió a entrar. Lo sorprendente de esto es, pues, cómo actúa el, el vigilante. O sea, ustedes vieron, las puertas se abrieron, se volvieron a cerrar. El vigilante, pues, normal, se para, amable, toma sus datos, la deja pasar, o sea, todo, todo, todo. Entonces, ¿qué pasa? O sea, estas cosas paranormales en los hospitales es muy común, muy, muy, muy común. Eh, yo les he comentado ya que por todas las sensaciones que hay, todas las emociones, o sea, es como, pues obviamente atraen muchos docentes y pues si muchas personas pierden la vida ahí por distintas cosas, enfermedades lo que sea, pues imagínense. Entonces, pues bueno, quiero que ustedes me digan en los comentarios qué opinan de, de este video. Y pues bueno, eh, ahorita que solo han pasado unas horas que se publicó y que se empezó a hacer viral Pues tiene ya millones de reproducciones O sea, en Twitter todo el mundo que lo ha compartido eh, Pues se le ha hecho viral porque pues sí es un video así como, pues extraño, ¿no? Pero bueno, me gustaría que me dijeran en los comentarios ¿Ustedes qué opinan sobre esta situación, sobre este video? Yo se me quedé así como, bueno, o sea, el policía de verdad se ve perfecto Que está hablando con alguien y todo Y esta no es la primera vez eh, ya había habido otros videos donde se ve que un policía está como platicando con alguien Y él decía, no, pues estoy platicando con una... como con una niña ¡Ay, nomás me interrumpen! Pero bueno, eh, les digo eh, Que una escuela que estaba platicando el vigilante con una niña Y pues, o sea, se ve al policía así como que hablar Y no, sí, y así Como cuando estás platicando con alguien normal Pero pues no había nadie en el video Así que bueno, pues díganme en los comentarios ¿Ustedes qué opinan? Estoy leyendo sus comentarios. Recuerden que los quiero muchísimo y que nos estamos viendo al siguiente videito. Les mando mil besos.